Hola amigos y amigas de la electrónica, hoy os quiero hacer un unboxing de un pequeño multímetro barato, son de los que cuestan alrededor de 10 euros, poco más. Tened cuidado cuando lo pidáis por Amazon, por ejemplo, si buscáis por MF110A, yo encontré cuatro modelos y uno lo vendían incluso por 40 euros. O sea, lo venden diferentes tiendas que ponen que son diferentes marcas, pero es el mismo multímetro. Así que no caigáis en la trampa. Nunca compréis un multímetro como este. Lo podéis comprobar por las fotos por poco más de 10 euros. 20 euros ya sería excesivo, bajo mi punto de vista. Yo, y yo ni siquiera lo busqué por esta marca, sino que lo busqué, simplemente quería ver si podía encontrar, si todavía existían multímetros analógicos, pero que es muy interesante, ya veréis, tiene algunas ventajas un multímetro analógico, porque permite ver las fluctuaciones digamos que tenemos una tensión fija, a lo mejor 4 voltios y... y unas pequeñas fluctuaciones lentas, alrededor de ese valor se ven mejor con un multímetro analógico, al menos que tengáis un multímetro digital gráfico, pero claro, eso ya es un precio, un orden de magnitud superior, ¿de acuerdo? Por eso, y además que para aprender es muy útil, porque al aprender hemos de seguir el proceso histórico, de cómo ha evolucionado la ciencia de la instrumentación. Entonces hemos de aprender a manejar primero los, los instrumentos más antiguos y desde luego los, los multímetros analógicos fueron muy anteriores a los digitales y es más fácil entender su funcionamiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas son las razones por las que yo buscaba un multímetro analógico. Aquí pone MF110A, o sea, yo lo que busqué en Amazon es por eh, multímetro analógico, lo busqué uno barato y luego también que se pudiera comprar por Amazon Prime porque me da mayor mayor garantía de que voy a llegar en un tiempo prudencial y de que voy a poder devolver, bueno que me da más garantías, solo he comprado muy, cosas, muy pocas cosas que no sean por Amazon Prime y solo si sí, realmente no se podía encontrar de otra manera. Aquí tenemos al parecer las instrucciones de manejo y, y digo me parece porque todo esto me suena a chino. Ay, es que es chino. Vaya, estos eh, instrumentos chinos hechos para los chinos, ¿vale? Por eso está todo en chino, pero hay una manera de entender, más o menos, no es perfecta, pero si escaneáis esto, lo escaneáis y lo metéis luego en Google Translate, pues bueno, tenéis una traducción que más o menos algunas cosas se pueden entender, ¿vale? Aquí a lo mejor debe poner la exactitud que tiene, las escalas, en fin. Pero bueno, tampoco tiene mucho misterio el, eh, el manejo de un multímetro tan sencillo. no Bien, pues vamos ya a abrirlo. Y ya os digo, cuando yo busqué el, el, por multímetro analógico era este modelo, pero no ponía nada de MC110A, pero... Por la foto sí que era este. Eh, ponía otro, otro modelo, pero eso es usual con las cosas chinas baratas que las venden diferentes tiendas. Y bueno, ya veces te meten allí un gol con el precio, ¿vale? O sea, tenés que ir con mucho cuidado. Yo no gastaría mucho más de 10 euros en un multímetro así. Vamos a abrirlo, que esto es un unboxing y me estoy enrollando ya más de la cuenta. vale. Muy fácil de abrir. vale. Lo sacamos y vamos a ver si podemos hacer alguna cosa sencillita. Desde luego no podéis esperar gran cosa de un multímetro así, pero además de poder medir fluctuaciones lentas mejor, porque aquí se nota la, la aguja como fluctúa, pero esto lo haré ya en otro vídeo, esto solo es un unboxing. La ventaja con un multímetro digital de este precio, de alrededor de 10 euros, por lo que yo he visto, es que tiene medidas, si veis las escalas, voy a ponerlo más, más cerquita, ¿vale? Tiene... Escala de medida de tensión continua, escala de 10 voltios, 50, 250, 1000 voltios. Luego tiene la escala de tensión alterna y lo que me gusta es que tiene escala de 10 voltios, 50 voltios y no solo escalas de 200 o 250 voltios y 500 o 1000 voltios que es lo habitual en los multímetros digitales de este de, de este intervalo de precios, ¿vale? que tenemos las ondas, Pero ya os digo, por algunas cosas puede ser útil tener un multímetro analógico así, y aunque solo sea para eh, aprender, sabéis. Muy bien, pues ahora voy a hacer ya eh, y después tiene también eh, medida de corriente vale, eh, de 0, mil, con escala de 0.5 miliamperios, eh, 50 miliamperios, 500 miliamperios y luego escala para medir resistencia. Y tenemos por 10, por 100 y por 1000, es el valor de la escala multiplicada por, por estos valores, bueno por un K pone aquí. O sea que la lectura en realidad en lugar de ohmios hay que leerla en kilo ohmios. Pero vamos a hacer solo una pequeña medida para ver que realmente esto funciona. A ver si funciona. Vamos a poner aquí las ondas. Es, son finitos estos orificios. A ver si puedo... insertarlo bien cuesta un poquito porque es muy finito ya lo tengo vale y ahora vamos a hacer una pequeña medida a ver a ver qué pasa tengo aquí una pila que realmente es de 4 voltios y medio de tensión nominal pero como está un poco gastada o bastante gastada pues mide algo menos vale 4 y poco Vamos a poner, por lo positivo, positivo, a ver qué tal. Vamos a poner la escala, medida continua. Tensión continua 10 voltios, la tengo puesta y a ver, a ver qué nos mide aquí. Ajá, sí que se desplaza, o sea, funcional funciona. Vamos a ver qué exactitud, vamos a ver la escala, Ay, a ver si puedo mostraros bien el valor queda aquí, en la escala, vamos a ponerlo más, pues mirad, aquí más o menos tenemos, uy, esto es que no hago buen contacto, a ver, a ver, qué valor marca aquí, ahora no estoy haciendo, buen... ahora hago buen contacto, Aquí también hay que tener buena vista, que esto es una desventaja respecto a los digitales, y es que yo prácticamente, además en uno tan pequeño, es muy pequeñita la escala, cuesta de ver el valor, pero vamos, pone como 4,5, está entre 4,5 y 4, 4,6 voltios, ¿vale? Pero yo lo que veo, que supongo que hay una manera aquí con el tornillo de arreglarlo, que igual la escala de cero no está justito en cero. Y por eso marca algo más de tensión. Porque ahora, para comparar, voy a medir con un multímetro digital de más o menos el mismo precio, o sea, de alrededor de, de 10... De 10 euros, ¿vale? Que es este que tengo aquí. Y vamos a ver qué valor da. Y este es más la tensión real que, que tiene esta pila, ¿vale? Vamos a poner el positivo aquí. Otra cosa también es que aquí las medidas en continuo en una, lógico, hay que vigilar mucho de poner la polaridad correcta. Si no, la, la aguja se va por debajo de cero y no mide por debajo de cero. Habría que cambiar entonces la polaridad de, de, de cómo estamos midiendo con el digital. No hay problema porque nos da valores positivos y negativos. Y por eso os podéis preguntar qué sentido tiene actualmente un, un multímetro analógico. Mirad, veis 4,20 y ahí nos marcaba 4,5, digamos 0,3 voltios de diferencia pero bueno, eso puede ser porque el ajuste a cero no está, no está del todo bien aquí y de todos modos creo que el analógico es un poco menos exacto, especialmente uno tan barato como este. ¿no? Que se, no me pensaba yo que habría multímetros analógicos así de baratos y menos este de aquí. Ya habéis visto, comparado con uno digital, el digital desde luego por el precio, la mayoría de veces suele ser preferible, pero ya os digo que en analógico, también puede tener sus ventajas para ver una fluctuación lenta sobrepuesta a una tensión continua, porque se puede observar las fluctuaciones mucho mejor con una aguja que no con un valor numérico que está bailando todo el rato, ¿sabéis? Pero bueno, eso ya dijo... Dije que os lo mostraría en otro vídeo, las posibles ventajas de un multímetro analógico, aparte de las ventajas didácticas, de seguir una secuencia histórica que se tiene que seguir en adquisición de todo conocimiento para poder entender las cosas. Y esto es lo que actualmente no se hace. O sea, de seguir una secuencia histórica. ¿eh? Y podemos empezar por Babilonia, por Egipto, seguir por los griegos... Seguir por la, eh, el Islam, eh, la ciencia islámica, luego cómo eh, se absorbió en Europa, en, eh, en, el en la Edad Medieval, luego cómo llegamos al Renacimiento, finalmente a la Edad Moderna de la ciencia. Si sí, no se sé, sigue este proceso histórico, solo se entenderán las cosas superficialmente, pero no podremos profundizar y entender de verdad lo que estamos aprendiendo y no nos va a gustar aprenderlo, de, que te enseñen ya de entrada teoría de conjuntos y la matemática más moderna. Para mí no tiene sentido. Y, y, y si a alguien no, no le gustan, a, a, a, como le explican las cosas, normalmente es porque no se ha seguido ese proceso histórico. vale Pues igual... En, en, en entender cómo funcionan los instrumentos. Mucho mejor empezar, aunque ahora se consideren obsoletos. De obsoleto nada, ¿vale? Eso es lo que nos quieren hacer creer, que las cosas, la, las cosas buenas nunca quedan obsoletas. Es una palabra... Que yo detesto que digan que las cosas están obsoletas. Cuando las cosas son buenas, nunca quedan obsoletas. Igual que Ptolomeo, con el modelo geocéntrico, nunca quedará obsoleto, ¿vale? Copérnico no, no refuta a Ptolomeo, ni mucho menos con su modelo heliocéntrico, ¿vale? Y, pero eso ya os lo explicaré en otros vídeos, que me estoy yendo un poco del tema, ¿vale? Pero bueno, es que tengo tantas cosas de explicaros de cómo de lo que en general lo mal que se explica y eso muchos lo sabéis que si nos gustan las clases muchas veces no es porque por vuestra culpa sino por la forma en que se enseña vale y ya con esto me voy a despedir del vídeo que si no voy a despotricar mucho más y, lo, y esto era un unboxing simplemente de un pequeño multímetro analógico. Pero estaros atentos a mis vídeos porque voy a explicar muchas cosas interesantes y, y de qué forma más inadecuada en general se, se enseña actualmente. vale Quiero que os quedéis con eso, que es mucho más que un simple unboxing de, de un multímetro analógico. En fin, bueno, no me enrollo más y hasta el próximo vídeo, amigos y amigas. Chao.